¿Qué novedades? Muchas. A ver. Eh, interesantes. Eh, mira. Mira, mira, este mira, lo, el... que te, mira ah. lo que te están poniendo ahí. Mira vos. Pero eso es Miami. ¿Y cómo sí. sabes? Eh, por favor. tuviste ahí varias veces. ¿Es Miami, chicos? Sí. Confírmeme. No, ¿dónde? No. ¿Qué es eso? ¿Qué lugar es? ¿Honolulu? No, no, no. no. ¿Honolulu? Sí. ¿Honolulu? Yo nunca había visto tanto edificio allí. Yo el otro día estaba mirando un par de cosas. Es que crecen no, las no ciudades. ¿no? no vi esta parte, digamos, del video. Esto me parece mucho a Miami, ¿no? Cualquier ciudad. Aquí Fibre, ya no irías, más. obviamente, esto no, ya no, no te atrae. No, no, no. Para a Hawái mejor. ¿Tú quieres palmeras, ah, arena? Palmera, cosas así. Shh. Tomar jugos exóticos, ¿viste? Qué ¿eh? rico, qué lindo. Ah. Qué belleza. Teléfono echado que no funciona. Obvio, pues. Es lo ¿no? primero que deja. Y preguntando a qué hora vamos a almorzar, ¿no? Obvio. ¿Y por qué? Porque luego viene la siesta. ¿eh? Porque otro, otro detalle es: la gente dice, voy a ir a pasear, va a la playa. ¿Y, y resulta que vas con tu mujer y lo único que ves son playas de estacionamiento de los malls. Ah, ese es el problema, ¿cierto? Vamos a la playa y te llevan a la playa, pero de estacionamiento de un mall. Y te dejan ahí esperando. Y aparecen a los dos días después. Está bien, Pero eh, no, pero es, es, es Hawái, está más bonito. Papete. Papete. Eh, esa es otra isla. Es la isla Papete. Sí. Qué bien, buenísimo. Hay algunos que prefieren la isla de Pascua. No, no, yo no. La isla de Pascua es, es aquí más cerca. Sí, ¿no? sí, la isla Chile. Juan Fernández, ¿no? Ese. Eh, Exacto. El otro lado sí es más interesante, ¿no? Seguro. O sea, es la vistosidad, qué sé yo. No, no. no. Qué bonito. El ambiente. Eh, bueno, yo creo no... que hay que ir a hacer una vuelta por allí. Hay que conseguir un canje. <ríe> sí, uy, ahora vas a encontrar un montón. Sí. Pues no la ves? otra es ir a Ibiza. Ibiza. Ese es España. España. tienes que ir a Madrid y de ahí vas a bueno, Ibiza. A ti te sale muy bien el español. Pasaría pues a... hombre, hola, ¿cómo te va? Pues sin Ibiza no te dejan entrar cuando ya está copado todas las cosas. Claro, ahí ya te cobran la tarifa normal. También, si hablas es... como habla Pastén, te fajan ah. un plus de... <ríe> Ahí tienen que hacer estar loco. No es cierto. Cierto. Dale. Hay, hay otros sitios también para ir a vacacionar, ¿no? Pero son... bueno. Eh, eh, en España hay otra costa que, que es muy bonita también. Ya claro. a ver si. Mira, ahí te están la idea es te que, están dando que, que, con que todo. Que la, que te, podamos están, ir. te están tentando. Sí. Bueno, señoras y señores, de esa manera cerramos nuestro momento turístico aquí, aquí. en el deportivo. ¡Aupiciado oficiado eh, Sí. Eh, seguimos buscando. Seguimos buscando. Sí, dale. Está muy bueno. flaca esa. Dale, Juan Vamos. Eh, Bolívar anunció un español Hombre, es que Bolívar no puede vivir sin un conquistador Parece, ¿no? Y un descubridor ya. Mira, este es Pablo Hervías Hervías, o Hervías, este se va a hervir la sangre cuando les cuente un poco yo Este español lo acaba de, de, de bueno, de anunciar eh, el tuitero ¿De acuerdo? Pero yo les quiero mostrar el otro lado del futbolista. Me dice, no, este, este va por las bandas, es un fenómeno. El último centro que le va, este no le levanta en una calumna a nadie, es lo que dicen. Ni ya. centro ni calumnio levanta, es un buen ya. tipo. Mirá, vamos a ver las lesiones que ha sufrido este. Porque ese es básico, o sea, este tipo juega, no juega, pasó lesionado, cuántos goles hizo, cuánta asistencia. Hoy en día es básicamente eso. Totalmente. Te miden por estadística. Ponlo lo otro, por favor, ¿Eh? lo que viene a continuación. Mira, déficit de entrenamiento. Sácale, por favor, el tiempo para que así lo podamos ubicar. Muchísimas gracias. Eh, dale un poquito más, más abajo o más arriba, como tú prefieras. Es que para que veamos la trayectoria. Ahí está, 21, 22. Yo quiero ver un poquito más abajo. 18, 19. Vamos hacia 17, abajo. 17, 18, 18, si tiene. ¿Tiene o no tiene? A ver, más abajo. No hay. Bueno, perfecto. Mira, el 18-19, él tuvo una lesión de rodillas, la primera que tuvo, porque yo pensé que tenía una más abajo, tuvo 10 días uh -huh. lesionado de la rodilla. Está bien. El 18-19, el 23 del 02, tuvo 10 días con la rodilla, pero el 13 de marzo del 19, se le diagnosticó rotura del ligamento de la rodilla. Y estuvo 184 días parado. Casi 7 meses. Sí, señor. Casi siete meses. Seis meses y poquito. Seis meses y poco. <risa> ya. El 19 estuvo siete meses parado. Bueno. Después el 19-20 sigue con el problema de la rodilla y estuvo 14 días otra vez, del 15 del 10 al 29 del 10 del 2019. Después el 21, cuando ya se arregló el tema de la rodilla, está bien, pasa. Le lo agarró un menisco desgarrado. Este cobra mejor en la sala del traumatólogo que jugando fútbol. El 12 de febrero Al primero de Enero, febrero, marzo, abril Tuvo 48 días con el menisco desgarrado O sea Después el 21, 22 Que es el semestre pasado y este eh, Se lesionó otra vez de la rodilla 172 días gringos tuvo Otra vez en la enfermería Del primero Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Del primero de julio al 20 de diciembre estuvo 172 días en cama. Se perdió 23 partidos. Dice no, 23 partidos, 23 semanas, porque ya jugaban un partido por semana en España. Ya, ya me lo achicaste. A, a esta edad hay que agrandar las cosas. Gracias. Después, fíjate, el 20 del 12, 172 días, sale del hospital, vuelve al club, y el día 21, al otro día del año 21, se va 51 días después. Otra vez se va a descansar. Y vuelve el 10 de febrero de este año. Es decir, en el último año, este señor ha estado casi 180 días en la enfermería. De acuerdo. Un detallito que no está puntualizado aquí, que yo creo que es importante Dígame. tener en cuenta, es que son las dos rodillas, ojo. Es, unas lesiones son en un, la rodilla izquierda ya. y las otras son en la derecha Está bien. no no es que solo una rodilla las dos rodillas las tiene sí. eh, bueno en esta situación que cada uno saque sus conclusiones ¿Sabe, porque sabes qué pasa aparece el tuitero, da el informe y todo el mundo, hey, hey, hey. y nadie le pega una mirada a esto Sí. sí. por eso decía no pasten come vidrio el viejo que los odio a los bolivaristas que los odio para odiar a alguien tú tienes que haberlo amado no entre otras cosas sí. claro entonces nunca los quise entonces, ¿cómo lo voy a odiar? Sí. No sé, tiene que haber por lo menos un sentimiento. ¿no? Ahora, la... Ahora mirá, fíjate. Sí. ¿Tú crees que este, este jugador, por este, su último sueldo que tuvo, son 400 y tantos mil, porque es un jugador de segunda división, 400 y tantos mil euros. En el Málaga, ¿no? Sí, jugaba en el Málaga. Por año. Jugaba en el Málaga. El sí. Málaga. Y después te voy a mostrar lo que dicen las redes sociales de él. Yeah. Otro día te muestro. Ya. Yeah. Yo supuse que hoy día no vas a tener mucho tiempo. Entonces, mirá, barbaridad y media. Hablan para este tipo. Entonces, ese es el. El gran jugador que está trayendo Bolívar. O sea, esas son las cosas que por 450 o medio millón de dólares anuales, hombre, puedes traer un paraguayo, un argentino. Por ejemplo, Palmaflor tiene el goleador, el segundo goleador de la segunda división del fútbol argentino. Uh -huh. Ya pues, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, ya hay que ver, viene aquí a tratar de ganar un espacio y luego saltar afuera. Porque va a tener sudamericana. Entonces ese es el problema. ¿Cómo pueden contratar este tipo de futbolistas? Es lo que digo yo. De acuerdo. Eh, ahora ¿Ya? si tú me dices, si tú me dices, mira eh, este muchacho, si bien se ha lesionado ojo a poco, pero no sabes la cantidad de goles que ha hecho, ¿no? Ves la columna de goles, no hizo ni uno en los últimos años. Entonces ellos, al final decíamos, este señor tiene más lesiones que goles convertidos. Imagínate. Entonces, no sé realmente para qué traes uno qué? así. El Tigre tuvo una experiencia con un par de jugadores que llegaron quebrados, ¿no? Sí. Que dijeron que no, que no, que no. ¿Te acuerdas el español que vino? Que era muy bueno. Es que. Era y, muy bueno. No, hombre, había pasado por el Madrid. Bueno. Había jugado un partido de Champions. Entonces lo contrataron. Pero claro, no contaron tío, lo otro. Claro, tenía un problema de lesión. La rodilla reventada. Lo que no contaron, por ejemplo, cuando viene el tipo, le, le dieron una prima de 30 mil euros. Y lo llaman al tipo para decirle, señor, ¿dónde le depositamos la prima? Te hablo el español de Strong. ¿Se la vamos a mandar a su cuenta de España? No, no, no me la manden ahí. ¿Dónde la mandamos? Que yo les aviso. Al final la prima la terminaron cobrando unos sujetos aquí en el país. Porque él no quiso recibirla. Había hecho un negocio con quien lo puso allí por los 30.000. 35 mil euros ¿Escondiendo que el tipo estaba quebrado? Por supuesto O sea, ahí participaron muchos Ahí tuvo que ver ¿Qué le hizo el examen médico? ¿Qué te ves? parece? El técnico que dio el visto bueno Le echan la culpa Que alguien había posibilitado esa contratación Pero igual El daño económico para la institución fue grande Tremendo. Lo mismo pasa con este tipo A ver, ¿qué pasa? no. Hay, hay que ver, hay que darle crédito ¿Quién es el que lo ha traído? No tengo idea Pero un tipo que está así Lesionado como está, yo no creo que te pueda rendir tanto. ¿no? Ahora, lo curioso es que le han duplicado la oferta para que se venga aquí, ¿no? Porque él tenía aparentemente arreglado algo ya, no sé si con el Málaga u otro equipo. No, él tenía y contrato el con el Málaga. Y el Bolívar Boy le dijo: te, junio, pago, te pago el doble, le dijo. Y hasta venga. junio del 23 tenía el eh, contrato con ya, el Málaga. Ya. Entonces, se dice que, él, eh, que mmm, la gente de Bolívar habría pagado la salida, que son como 200 mil 200, euros. O sea, una inversión así de este tipo no vale la pena. Imagínate Vaca, que es su padre y su madre, cualquier muerto de hambre, de esto que viene, ¿ya? Lo han comprado, lo han transferido en 160.000 160, 160 mil euros. exacto. Ahora bien. cuatro años va a ser propietario en la ficha el cuadro de Bolívar. El, el que estaba jugando en Bélgica, ¿no? Por si acaso, sí, S, segunda Baca. división. Ese es Vaca. Ese eh, es Vaca. De acuerdo. Entonces, Mira, yo estoy leyendo unos nombres aquí que me quedo boquiabierto, ¿no? Dígame. Brian Bentaberry, por ejemplo. Ese, ese lo presentaron Brian ayer. Bentaberry. sí. Bolívar, al Bolívar también. Al Bolívar viene, ponelo por favor. Sí. Este es Bentaberry ¿Qué? ¿De dónde? Yo Brian. Nunca en mi vida escuché este nombre. En mi vida, pero así ni, ni una referencia. Sí, nada. que juega en cerro largo. Viste, es como, a ver. No, no digas nada, pues se van a ofender. Fue un equipo chico del Uruguay, o sea, inexpresivo. Ahí jugaba Dorrego, el que vino Oriente, ¿te acuerdas? Sí. Ya. Entonces ahí jugaba. Este es Brian. Estos son algunos datos del defensor que viene a Bolívar. A ver, los vamos a compartir. ¿Has visto sus lesiones también o no? No se nos escapa nada. que Yo tengo un equipo de malévolos que. Sí, estoy viendo. Ahí está. Viene el libre del Cerro Largo. Ajá. Ahí jugó. El Progreso. El Juan Juan Progreso. ¿De dónde Juan, es Progreso? Todos son equipos uruguayos. De medio pelo. Danubio. Bueno, ese sí es conocido. Villa Española. Villa Española. Danubio, Danubio. Lo que pasa es que cuando van a un equipo grande. Y los rajan, tienen que ir a unos chicos para pa que puedan seguir jugando. Ahora, cuando eres bueno, ¿no te liberan tan fácilmente? No, no, no. no. ¿Qué jugadores bueno se quedan? pues un ¿Qué jugadores liberado? Ninguno. ¿Un, ¿Un jugador pues bueno? bueno? No, no, Siempre tiene una cláusula de recesión. O por lo menos tiene un buen contrato de cuatro años. Y cuando le falta uno, le renuevan el vínculo. ¿seguro? ¿no? Pero mira, y lo prestaron, quedó libre tres veces. No, no costó un mango. ¿liste? Lo que pasa es que el otro, el español, dice que ha sido sugerido por el... Con este, no es que ellos se creen un verso. El City los asesora. Sí, pues. Sí. ¿eh? Que ellos forman parte del grupo del City. Porque Claudia aparentemente aparece como el dueño de la institución, y cosa que no es cierto. Bolívar no tiene dueño. Puede tener patrón de todos los futbolistas y de dirigentes que, que están ahora en la institución, pero no tiene dueño. Porque Bolívar nunca lo vendieron. Bolívar es parte de la comunidad. ¿eh? Bolívar es parte de. de de todo esto, no tiene dueño. Entonces ellos dicen, no, nosotros pertenecemos al City. Entonces supuestamente que, que el City hubiera comprado una parte de Bolívar, pero por favor, o sea, uh -huh. basta que no, no, nos mintamos entre nosotros, sí, ¿no? Tremendo. Porque yo veo revistas, revistas de, de, de, de negocios uh -huh. de, de Estados Unidos, y él aparece como dueño del equipo, él aparece diciendo que él es el dueño. Y cosa que no es cierto. De acuerdo. Y Bolívar anuncia también a otro, ¿no? Este señor eh, Bianchi, aparentemente. No sé si escuchaste de él. Tegui, pero son movidas, ¿no? O sea... Octavio Bianchi se llama. Pero Dice no que jugó en, Old Boys, en un ese equipo Sí, de la segunda. tienen que pagar un préstamo, dicen que podría venir y primera. que habría la posibilidad de que venga por un, por un préstamo. O sea, le van a comprar el 50% del pase, en caso está. Pero este de Olboy, y capaz que, ojo que no pase lo mismo que pasó con el brasileño. Porque aquí les va más o menos bien, empiezan a hacer goles y te ahogan. La altura les afecta. Sí. El chaque es complicado aquí, tú lo no, habías dicho. Pero no, pero por favor, ¿Ah? si no, pregúntenle a, a Da Costa. A Da Costa, al chico. Este es el, este sí. es el futbolista. El, el, el es el, ¿Cuál es este? Ah, este es el Dog de Boys. El que viene de Olboi. Bianchi. Bianchi. Bianchi. Bueno, vamos a verlo. Hay que verlo, ¿no? Hay que ver. Pero si le hace, o sea, el problema, yo no sé quién le ha diseñado el equipo a, a, a Claudio. O sea, lo tiene a Rodríguez que se va por afuera delantero lo tiene a este español el Herbies cómo se llamaba la, la, la del zapatito de cristal la, la cenicienta eh, ahí es que sale el zapatito de cristal otro porque se quiebra por cualquier cosa eh, ese también va por afuera pero no tiene un delantero centro claro. no tiene hay que ver volviendo a este tema. tiene este es, este es un delantero centro ya de acuerdo está bien hay que ver cómo lo tratan las canchas, por ejemplo, de Tarija, uh... de Potosí, de Suque. Quiero verlo a Lervías ahí, con sí. las rodillas, como las tiene. Hecho pomada, cómo, ¿no? cómo le va con esas canchas. No, pero, ¿no? hermano, con que se dé una vuelta nomás por allí, del Ministerio de Salud que quiera subir la acera este, sí, la acera sí, de este lado. Va a tener problemas. ¿Eh? Termina con un, sí. que lo hacen más allá en un traumatólogo, ¿no? Sí. Los quejidos de la costa van a quedar chicos al lado de los del España. al lado de este a, a la ver, vez, qué dice ¿no? el Bueno, en fin. Y de verdad que deben arreglar las aceras, ¿no? De A viernes. propósito, sí, sí. ¿Sabes lo que cuesta caminar? ¿no? Es complicado. Y yo uno que cada vez se le nota el paso de los años. Feo es. Bueno, escuchalo. Si alguien vende humo, este es un fenómeno. ¿Te acuerdas que este lo rasgaron del Ecuador? Le dijeron de todo. Sí. ¿Ya? Ya. Yeah. Y ahora ya, bueno, lo presentaron ayer en 10 Trondes. A ver. Agustín, Agustín Segura es el entrenador de porteros con una tra larga trayectoria tanto en Sudamérica como en España. Sí, eh, Robert Tejero, preparador físico eh, de primer nivel, que trabajó en España en varios clubes, Agustín Peradita, analista, asistente, trabajado en, en la Academia del Barcelona y en, en el Barcelona de, de España muchos años y mi hermano que por un inconveniente no ha podido asistir el día de hoy, pero que también es, si lo veis es como yo somos gemelos, realmente no habéis perdido nada. Bueno, El hombre trabajó en Barcelona, pues el otro una trayectoria bárbara en Sudamérica y España de arquero. Claro. No lo conoce nadie. Oye, con esas trayectorias yo no sé qué vienen a hacer acá, ¿no? Sí. el tiempo. ¿No? En fin. Y él dice que viene a buscar esto, que, que con el talento de nuestros jugadores va a jugar al estilo europeo. Hombre, que vamos al campeonato mundial de campeones ahora nosotros. Sí, como diría Maradona de Descaloni en su momento, al campeonato de motociclismo. Sí. <risa> ...pero es que de verdad son muy mentirosos los guachos... qué vas a hacer también no, Juan... ...ponte en no sé si su situación, qué puedes hacer... Eh, ...eso digo que eh, aquí está mi amigo ah, Gringo... O sea, los... ¿sabes qué es? ...le voy a presentar a mi, a, claro. al dueño del espacio... Claro. Eh, ...gringo claro. conocido. Claro. ...pero enfóquenlo... ...fue profesor de Larry King... ¿no? Sí, favor, le, ...le enseñó a hacer periodismo... A... ...él le enseñó a tocar charango ah. al muchacho ese... ...cabur... Exactamente. Eh. Eh, ...después qué sé yo... ...él formó todos los grupos... ¿Eh? Julio Iglesia Y ah. aprendió canto con él ¿Eh? Comía de ese, mi mano Esa es la trayectoria musical Después sí. periodísticamente, hombre Inventor de tantos programas Avivador de Giles en este país ¿No? Qué bárbaro, sí. ¿no? Qué Esto bueno. Pero bueno, qué Y que es? vamos a hablar de lo otro, ¿no? Mm. Cuando te ponías pollera, ¿no? O sea, ah, eso es ¿no? eso es de es palabras mayores Pero entonces así sí, Pero bueno. bueno, lo que he dicho yo Bueno, no todo es mentira Si no... <risa> Lo de los programas, sí, eso es verdad, más o menos. No, eso es verdad. Eh, entonces, vienen y nos quieren... Mamá, hermano. La pregunta, la pregunta preguntona, ¿ves realmente equipos que se hayan preparado para encarar a Libertadores, no para no que tengamos nada. alguna esperanza de que nos vaya bien en Libertadores? Difícil, ¿no? Nos vamos a. nos Oliver ya primera. está practicando, sí, ya, pero claro. practica, pero yo creo que le siguen faltando los jugadores, le hace falta, por ejemplo, el Bianchi, es un jugador interesante, yo lo veo por los números, es un tipo que hace goles, juega uh -huh. un equipo de primera división, nos puede servir. Le puede servir a Bolívar. ¿Ya? Ya. Ahora el pato, que se deje de, de pato tribunero, porque, ¿viste? Va ¿Sí? para allá y. y, y, y que se dedica a jugar al fútbol. Esto no es Wisterman, ¿viste? Uh -huh. Que con dos vueltas lo.. ¡Ah, hermano, qué grande que sos! ¿Listo? Entonces, que se dedica a jugar al fútbol. Y este otro español yo no sé dónde lo van a poner. ¿Por qué? Va a jugar con dos puntas, no va a jugar con tres. ¿Por qué? Por el medio campo, fíjate, está súper poblado, lo, traen, lo han traído a vaca. Bueno, Justiniano. Y el otro chico, Villamil, se supone que son los dos volantes de contención. Sí. Uno, uno tiene más salida, como Justiniano. Claro. Tenés dos puestos. Mirá lo que hay. vaca Melgar. ¿Qué club se va a Melgar? No? Lo estaban el, pidiendo en algún equipo. El, ¿Cómo se llama? El. Saucedo. El que le gustan los lo, lo billetes. Saucedo. Es. Bueno. Ese está. A ah, todos nos gustan los billetes, ¿no? Ese está. Me he olvidado yo de Villarroel. O sea. Alguien diría, sí, tenemos para cuatro puestos ocho futbolistas. Me parece bien, está bien. las ustedes. Pero con ese dinero, por menos de uno o dos, pudieron haber reforzado defensivamente. Beñat dice que con Jesús, María y José, sacar a la Virgen de por medio, con esos dos, más el lateral eh, Roberto Carlos, está bien. Y por el otro lado va Batman, ¿no es? Sí. Pero le sigue faltando el central, que es este central uruguayo que han traído ahora. ¿Ferreira o cuál? No, no, no. Ferreira dice que estuvo estrenando y se mandó a mudar. ¿no? Ah, no te creo. ¿Se fue sí. el Ferreira? No sé, no lo han visto. Es argentino es más, Ferreira, ¿no? Uruguayo. Dicen que uruguayo. Eh, lo negaron a, a Ferreira que estaba entrenando, pero un par de fotos decía que entrenaba. Pero como son menesteres, no, no nos interesó mucho a nosotros. O sea, ahorita no hay el reemplazante del central brasileño. que. Ese tuvieron? es el uruguayo. El que usted dice que no lo escuchó nunca, el que viene en Cerro Largo. El Blackberry. Es el Blackberry. Parece marca de teléfono. Por eso yo creo que al tuitero le debe haber gustado, ¿no? Parece marca del teléfono celular. Él ganó mucho dinero con Blackberry. Ese. Ventaberry. Pero pasa, ¿no? Ya te vas a ir acá. Él dijo Blackberry, ¿no te Que ser bueno, dijo. Sí. Porque asoció la palabra Blackberry. ¿Seguro? Eso es lo que tiene el cuadro celeste de Bolívar. Entonces, Bolívar se prepara. ¿Vas a hablar de Bielser? Eso es hablar de... Como un fin de semana sin plata. ¿Tú sabes que se fue el, el gerente técnico? Sí se fue ayer. Dice que hace tres semanas que le habían pedido que vuelva al fútbol brasileño. Va como director deportivo de un equipo. Y por eso se está yendo. ¿En serio? ¿Me estás hablando ¿Serio? en serio? se está yendo, sí. Es malo, los brasileños ya lo, lo mostraron en sus portadas. Ah, mira. ¿Un equipo no de primera? Mm. ¿Del interior? Pero igual, ¿no? él era el que más lo defendía al presidente sí, lo defendía. salió a, a, a capa y espada a defenderlo a, a, y ahora ya se, le manda, ya se le manda a mudar ¿qué quiere decir eso? ¿es un síntoma de que esto se cae? ¿o no? eso es, para mí está muerto bueno ¿Eh? pero ellos siguen pensando en que lo pueden levantar yo creo que es muy, muy difícil eh, pero a ver ¿qué va a pasar hoy día? Uh -huh. el tema es mientras no haya plata están chochos bueno, el Comité de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol hizo un balance de la aplicación del VAR en el fútbol boliviano. Escucha el video y véalo que presentaron. Vamos a ver esta situación. Penal, sesión esto? penal. Stop. Stop. Stop. Más más sesión más, sino más, penal. Dale, dale, dale. Mi tarjeta de dale dale dale, dale, dale, dale. el punto que tal? stop? Viene, bien, viene, bien, viene, bien. ¡No, no, es! Correctísimo. Subirá nada subirán a correcta decisión ok app limpio infracción del número 2 imprudente correcta decisión ahí estamos dentro. listo listo completo, gol confirmado. Delay, delay, delay, delay. Fuera de juego. fuera de juego. acá, ¡Gracias, José! Ya lo empezaron, está confirmado. No. Juan, sí, dime, dime. te invito tú? a un on-field debut por un posible no penal. Ok, ok, ok. okay. Pero Esta y la corto, me dijo, pero ¿no? Decime, ¿quién está ¿eh? No, pues, no toca no el balón igual directo al... al hace eh, contacto con el delantero. Para mí es que prometedor hace... Bueno, eso es lo que, eh, bueno, alabate patasca que no hay quien te coma, dicen por ahí, ¿no? Sí. ¿Eh? Alabate pavo que mañana te come yo que no sé. Más o menos es... 83% de aciertos, dicen. No le puedo refutar porque pues... hoy vamos a ver si es verdad o no. Ajá. Porque tenemos un montón, ¿te recuerdas, no? Sí, sí. Porque según esto, hombre, son de exportación. Mm. No. Y eso que ni siquiera hay en la cámara en la línea de fondo. Y eso que le falta otra cámara más de posición adelantada. Claro. O sea, faltan son, cuatro cámaras más. Son unos cracks. No, no, sí. Son capaces de determinar y tener ese alto índice sin contar con cuatro cámaras más, es que son claro. muy capos. Qatar se los perdió, no, digamos, ¿no? ¿no? Qué no, despilfarro no, no. de la FIFA de no llevarlos Imaginate, a Qatar. ¿no? Mirá, esos jugadores, tienen, perdón, esos. Eh, si veo mano, claro, muy pe perfecto, tomo decisión, voy con mano. Son no, fenómenos. Y capaz que lo hayan hecho de nuevo esto, ¿viste? Pues es verdad, no, grabaremos, ¿no ven <risa> O no, pero eh, de verdad, los grandes errores, los, nosotros los sufrimos, porque la gente protestó, los mostrábamos acá. Es más, no querían dar a conocer ellos el tema del bar, ¿te acuerdas? Claro, los audios, ¿no? Los audios. No sé y si le hablabas. costó la salida de, de, del director de del, del de arbitraje, ¿no? Uh -huh. Se fue el Lugones por nada más de esto. Juan Carlos. Sí, ya no está. Ah, el bar tiene una oficina espectacular, te cuento. Ajá. Sí, yo fui ayer por allí. ¿Dónde? ¿En la, en la Federación o dónde? No, tiene un, una oficina en la. ¿En la universidad? No, tampoco. Ah. Sí, ya no, ya, sabes ya que, Eso parece.. Ya no, hay no, no, eso parece en chinos, ¿viste? Vos con, te alquilas un chino y cuando vos abrís la puerta están durmiendo 20 adentro. Y fuman peor que si estuvieran en Giebra, ¿no? Eh, sí. Pero eso no pasa. Bueno, eh, ayer eh, le fui a dar una vuelta. Ya. Tecnología. Estaban los árbitros eh, ayer en una reunión. Sí. Es es la... A ver, que la calle... Esta calle... Psh, que da la vueltita, que no es la 21, tiene un nombre la calle esa. Decirla, sí. No es la 21. ¿En Calacoto? La, en Calacoto, ahí ah, está. ¿No es donde estaba? ¿Antes el Banco de la Unión? ¿En Calacoto? sí. Sí, sí, sí. Eh, hay un colegio por allí. Ya. No me acuerdo cómo se llama. El colegio. Eh, en el Loreto, más arriba. Ajá. ¿Esa calle cómo se llama? No, no, no, porque se lo van a ir a quemar. Piedras, sí. No, no, viste. Esa eh, es en la oficina del bar. Mirá. Cómoda. Mirá. Eh, creo que le hacía falta. Es una oficina que tiene mucha distinción. Mirá. ¿Eh? Entonces, yo creo que ahí podés llevar invitados internacionales, que si yo, para darle otra, otra imagen de, de nuestro fútbol. ¿no? Interesante. Ya. Buenísimo. Buenísimo. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Juan, te invito a un Oldfield rover. O sea, ¿viste? Bueno, no hay más. Eh, Palmaflor entrena. El, del 14 al 19, son los partidos en Paraguay. Ya está, el 93%. El 14 de enero, ¿no? Sí, señor, 14 de enero, el 19. El 22 es probable que el partido se juegue. ...en horas de la Los tarde, noche... sí sí eh, ...contra Cerro... Es, ...o sea yo voy, con, allá juego contra Cerro... ...y después viene para acá... ...como se va a jugar con libertad... ...está por confirmarse... ...también vendría un recíproco... ...que vengan a jugar acá... Bien. ...y Olimpia también... o sea ...por lo menos el Bicentenario... ...va a tener tres partidos internacionales... ...antes... de ...que inicie la Copa Sudamericana... no buenísimo, buenísimo. ...están buscando... Eh, ...un volante de contención... ...pues un chico de la Sub-20... Eh, ...que puede ser el, el jugador... Eh, llamado a, a, a jugar en esta posición cosa... se trata eh, Juan Pablo Larraín Pinto 19 años un no, metro Pablo, 90 no. sí. seleccionado boliviano sub 20 él eh, estaba jugando en Ferrocarril, Ferrocarril. Este, en Argentina ah, ah, ah, sí, La seguido sí. ¿no? es sí. sí, un flaco sí, grandote sí. pareció el Cucharón pero este es más grande sí, se juega bien. y este es más simpático el Cucharón o sea, muy feo <risa> lo van a traer entonces lo van a repatriar no, a la... él está ahorita en la sub 20 ah, de la selección está, está en la sub 20 bien. entonces por allí pasa ya es pues un jugador joven sí. porque eh, tú sabes lo de Chumacero Se ofreció... eso, eso quería preguntarte, ¿qué Dime. pasó con Chumacero? no, Chumacero dice, ahora querés tener al mejor volante, el mejor de asistencia el recuperador de pelota o sea, pues, ¿y ¿quién va a venir? Bosquet claro, no no nos avisaste que eres representante, le dijeron <risa> ¿a quién representas? 18.000 pidió le hicieron una etapa más grande que el submarino nuclear ruso <risa> ni para pa nueve alcanzarle han dicho y dijeron chao hasta luego entonces eh, ahí esa policía están buscando dime? hablaron con Vargas también ¿te ¿Qué? acuerdas el que estuvo en que salió libre de Blooming, vino a Wisterman yeah. es un volante, es mixto eh, pero ellos están buscando un especialista y Ramallo? No, no, Ramallo no va eh, conejo arce tampoco, no, no sí, eh, ese es de los tecleadores como dicen a, ¿no? Adrián Adrián sí ¿Se queda? Sí, sí. Adrián sí está confirmado. Ese es el volante. Por eso le hace falta uno más un volante de contención. Porque eh, Adrián es el, el único que tienen. Uh -huh. Porque después cuál otro más no hay. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí va la, va, la, va la cosa. Buenísimo. Entonces, ninguno de esos va. Ramaño te pide 25. Claro. O sea... que seguramente los vale, pues, ¿no? Pero hay que ver. Pero ¿sabes qué lo que molesta? Es que ellos te piden 25. Nadie los contrata y terminan hablando por 8. Bueno. Hay jugadores de Oriente Petrolero que pedían 15 y terminaban arreglando por 7.500. Por eso, cuando dice cuánto cobras 19, ya, partamos por 8. ¿Cómo los que ¿En de 20 o de 10? Ese es el problema. Sí. ¿Me entiendes? No. Strong es el que no tiene nada. Y Estrón me llama la atención porque el, el, el Barra Brava, ahora conocido como el Factura, salió a decir que tiene un presupuesto de 3 millones y medio de dólares para el plantel profesional. A ver, 3 millones vas a ganar en Libertadores. Medio millón tenés que te está dando la, la Federación por haber terminado primero en un campeonato trunco. Tenés 3 millones y medio. Allí. Uh -huh. Se supone que Strong va a vender 5.000 abonos. Tenés 600.000 dólares ahí. ¿No es así? Más 600.000 de la televisión, tenés 1.300.000 más o menos. 1.300.000. Estás llegando a los millón 1.300.000. Más la recaudación, tenés un par de clásicos. Sponsors. No, pero primero, la recaudación. Sí. Tenés más recaudación de libertadores. Siquiera tenés un millón más. Entonces tenés dos millones y medio aparte. Más el sponsoreo, medio millón, tenés tres millones. Seis y poco. O sea, va a tener seis millones y medio o siete millones de dólares y el tipo está haciendo un presupuesto de tres millones y medio para pretender salir en el mismo lugar de Oriente Petrolero. Séptimo, octavo, va a pelear con Blumi seguramente. No entiendo qué va a hacer con el resto de la plata. <coughs> Buena tarea para, para el deportivo. Un placer. Mañana Igual, es el ¿vienes? último día. ¿no? ¿Mañana te vas? O en eso estoy. Estás, ¿No has decidido todavía? Sí, sí, pero está todo. El aeropuerto no hay problema. No, por no, supuesto. No, yo me refería más a tu decisión sí. personal, si te quedas o te vas. pero Si no lo veo mañana, sí. eh, le quiero agradecer no, pues, eh, por no. haber compartido eh, este año aquí un buenísimo. espacio en su programa. No, un placer. Eh, voy a volver yo en, en enero, el día... Martes voy a estar de nuevo acá. Buenísimo. ¿Usted se va de vacaciones? Sí, me voy a perder un buen tiempo así. ¿Va a que... ir a estas playas? No. Eh... Es casi. Ah, no, no, no, eh. no, no, no debo avisar todavía. ¿No debo Oye, avisar dónde? Usted eh? define, la moneda está en el aire. Está en el aire, en sí, la moneda. Sí, sí. Pronto eh. pronto definiremos. Que la vaya bien, creo que se merece una vacación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Juan. Y eh... muchas gracias por, por haberme aguantado aquí. No, al contrario. Eh. El placer ha sido todo nuestro. Muchísimas gracias. El compromiso de Juan Pastén. Un periodista de tu calibre, de tus quilates, te lo digo con toda Pero voy parteza, a llorar todos estos SNS. Que venga acá, no, ¿verdad? Que venga acá y cumpla los horarios y todo lo demás es, es meritorio. así que. Y hablemos como, de todo. ¿no? Como chango, además, ¿no? Como, como en tus tiempos mozos. ¿no? Me estás diciendo viejo. No, no, hasta no, no, el día no, no, no, que me, esté, me no, no, estoy yendo no, no, del programa. No, ¿eh? no, no. Como no, un chango me hace. Mira, hoy he puesto dos nacimientos, sí. así que no te puedes quejar. Cuando pongo a necrológicos, ahí, ahí te puedes quejar. complicado,